Muy buenas noches y sean bienvenidos a esta subemisión de La Voz de la Galaxia. Como siempre, me da mucho gusto saludar a mi estimado amigo y querido compañero de este podcast, Néstor Velázquez. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Hola, Francesco. Muy buenas noches. Muy buen momento del día. A todas las personas que estén viendo este video, bienvenidos sean. Amables visitantes de otros universos, de otros planetas, de otras latitudes dentro de este plano universal Bienvenidos sean aquí, muchas gracias a todos por considerar nuestras ciudades México, en México, Tijuana y la ciudad de Mérida Así que bienvenidos, muchas gracias Y recuerden que las personas que creamos podcast estamos aquí pues básicamente para pues también apoyarles en cualquier cosa que necesiten y si sus intenciones son algo hostiles, pues nosotros podemos proporcionarles entretenimiento gratuito, entretenimiento de cualquier tipo, tenemos conocimiento de muchas áreas de la Tierra que sin duda les serán de mucha utilidad. Por favor, obsérvenos. Sabemos mucho de comida, así que bienvenidos a este planeta. Nada más y nada menos esta introducción es para dar a conocer estos videos. Bueno... Seguramente para el día de hoy ya muchas personas, la mayoría ya vieron los videos, ya estuvieron presentes en estos eh, eventos, que sin duda alguna fueron algo que yo creo que Mausana de estar que brinca de alegría, con esa cara tan osca, tan austera que tiene el señor, con sus ojos siempre como que tiene mucho sueño, imagínate una sonrisa de Maussan, de, de ese nivel de felicidad, de tuve razón, bueno está por comprobarse, sin embargo el hecho de que haya sido hayan sido eventos casi simultáneos, hayan sido eventos que ocurrieron en muchas ciudades de, de cierta forma eh, pues es como preocupante, ¿no? porque bien lo dicen los expertos lo dice el mismo Jaime, un dron no es, drones en simultáneo vamos, la voz del pueblo luego tardamos dos, tres días en querer levantar en simultáneo una transmisión y nos sale raro, no se oye en vivo está difícil hacer ese tipo de cosas, ese tipo de producciones. Entonces, no sabemos qué sea. Queremos que alguien nos diga qué es. No queremos decir qué es tampoco, porque podemos decir qué es, pero bueno, entonces qué no es. Globos meteorológicos, elementos, no sé. O sea, y las imágenes que se ven, que vamos a poner aquí a continuación en los videos, pues sí es algo difícil de explicar de una forma lógica. Porque si observamos, pues las distancias se ven bastante grandes. Se ve tanto hacia arriba, en altura, qué tan alto podrán estar estas eh, entidades, estos... Eh, ¿Cómo le llamaríamos? Seres o naves o elementos flotadores. No sé, es que es complicadísimo llegar a este asunto. Y vamos... En, está difícil que sea algo un distractor, una cortina de humo, un, algo para engañarnos, ¿no? como hablábamos, como lo vamos a platicar o como lo estaremos platicando en un futuro video de la Tierra Plana en el cual se niega que todas estas cosas existen ¿ok? entonces, ¿qué es? y queremos un argumento sólido, no queremos un argumento que se desmorone, como polvorono como mazapán como los argumentos de la Tierra Plana no sé qué, qué tal este, los estuviste viendo, sobre todo tú que has tenido como Parkinson y la peor cámara del universo para grabar entidades voladoras. ¿Cómo, cómo se vivió ese momento? De hecho, ahí eh, se, me, se me dio la oportunidad incluso de ser testigo simultáneo de actividad paranormal o actividad ovnis, así quieres llamarle. Aquí en Querétaro ya subí en el Twitter de La Voz del Pueblo la grabación de las luces que se encontraban casi casi enfrente de mi domicilio saliendo del balcón de, el, de la habitación donde me quedo yo ahí este ya había visto anteriormente yo esas luces que te había comentado que también ahí en el programa de Maosan se han compartido que es una especie de juego de luces que están las nubes y hace figuras y andan por ahí jugueteando y, y se corretean las unas a las otras estas eran dos, dos eh, luces y estaban enfrente de una nube que estaba, no sé, me imagino en distancias unos 5 kilómetros a lo mucho, 3 kilómetros de mi domicilio, y eh, justo en esa noche el programa de este señor, de Jaime Maussan, había expuesto que esto se había documentado en Celaya, nada más que como que se opacó la noticia por lo mismo de, de que al otro día en esa madrugada vale, Que se aparecen estas luces en Tijuana. Bueno, se vieron desde Tijuana y partes de Estados Unidos. Desde Rosarito, me parece que ya es mucha gente que está acostumbrada. Si recordarás, me parece que fue muy cerca del evento de la Noche del Gigante, que eran unas luces que se veían en, arriba de la ciudad y que bueno, fueron documentadas por muchísima gente uno de los eventos, eh, pues sí, se puede decir ya históricos del fenómeno OVNI en conjunto con este, porque pues realmente a Jaime Maussan, yo desde la madrugada empecé a ver que le empezaron a etiquetar en, las, eh, en los tweets, diciéndole señor Maussan, esto es lo que se está viendo en Tijuana, señor Maussan, le comparto mis videos, y, bla, bla, y realmente si sí hay un buen de tomas que se han compartido, y las he visto yo, he, he visto el análisis que incluso nos quieren hacer. Eh, Nacho Rojo, que es el, el investigador de la página esta de La Verdad Oculta, él, él proporcionó una investigación al respecto de lo que se podía estimar que fueran barcos eh, que pescan ilegalmente los calamares en aguas internacionales, que regularmente esto es ejecutado por China y se supone que el argumento que da pues, la gente que es escéptica, que estos barcos utilizan unas lámparas muy potentes que pues, realmente sí eh, atraen a estos seres eh, acuáticos para hacer pescados. Pero realmente eh, yo vi muchos ángulos de los videos, incluso hay uno donde se ve la bahía detrás de la toma de, los, de, los, eh, de las luces no identificadas y, y bueno, yo descarto totalmente que puedan haber sido barcos o fogones o alguna plataforma petrolera por esta situación hay una grabación incluso de un avión que aquí vamos a estar poniendo y eh, pues distintos ángulos desde las alturas, desde abajo, desde el mar casi casi atrás de una palmera, en, en varios ángulos se captaron estas eh, luces y pues realmente da, llama la atención también la formación que toman y esta serie de, de, de digamos ciclos como tú mencionas de apagar una luz, prender la otra eh, y hacer algún tipo de comunicación que pues realmente al momento, al día de hoy que estamos grabando 29 de junio no se ha determinado qué es exactamente lo que pretenden decir con estas señales porque no es código morse no es eh, alguna cosa como el código eh, binario que se ha visto en los eh, mensajes del, de los campos de trigo esto que le llaman los agrogramas no se ha visto tampoco ahí eh, este tipo de comunicación y bueno, lo interesante es que se vieron también hasta el otro lado de México, ¿no? que ya viene siendo allá por tu barrio. que Se tienen menos registros, pero pues ahí se, sí se vio una forma de platillo un tanto distinta al fenómeno que se presenta aquí eh, en el territorio de Tijuana y las playas eh, cercanas, que pues realmente eh, esas son las estimaciones o desestimaciones que le han querido dar eh, algunos ponían por ahí también los radares esto de las aplicaciones de los vuelos con, comerciales y militares me parece que sí empató con un par de vuelos eh, militares o bueno no de aviones grandes vaya sino eran aviones pequeños y es y realmente, eh, lo que no se puede explicar, en, con el contexto de que si fueran aviones, ¿por qué permanecerían parados en un mismo lugar tanto tiempo? Porque se estima que estuvieron bastantes minutos ahí flotando y haciendo este tipo de intercambios de señales. Eso es lo que yo vi al momento, Néstor. Sí, es que está, esto así como para buscarle tres pies al gato, ruido al chicharrón, este, ¿qué otra cosa sería como para, buscar, para hacer una analogía de estas <risa> cosas de decir qué es lo que es pero no es y así? Está complicadísimo porque todas las tomas apuntan de abajo hacia arriba. Estamos hablando que son entidades, son elementos visuales, no sé, o sea, drones no son. El dron más grande que te gusta que tenga su luz... Una potencia y apenas si se ve, y, y, y es prácticamente difícil que alcancen esas distancias. Los drones comerciales que tiene la marca, esta tan famosa DJI, pues no sé cuánto alcanzan, creo que alcanzan 5 kilómetros de distancia y se pierden. O sea, el dron comercial más grande, ¿cuánto te gusta que mida? 2 metros de diámetro en total, así, aunque o sea cuadrado, 4 hélices, 6 hélices, lo que sea. Pues que mida dos o sea, metros. Se me hace ¿no? muy grande. ¿no? Yo tengo Ajá, creo que uno de los Y eso ya más es grandes. enorme. Estamos hablando de está. un dron gigantesco, ¿no? Que sea uno para cosecha. Para así como los que quiere usar Amazon para repartir, ¿no? De ese tipo. Ándale, tener. como los que quiere usar Amazon. Entonces, porque decían, es que son drones y están sincronizados. ¿En qué momento? O, o la ignorancia nos lleva a de, de, qué, de qué, qué tan grande puede ser un dron. En algún episodio de La Voz del Pueblo yo saqué un dron aquí que tenía yo de pues ya nada más el, la pura, el puro motorcito y las patitas, ya sin hélices, no pasaba, no pasa de los 50 centímetros por 50 centímetros en cuadrado, o sea, y eso ya es muy grande. Y estamos hablando que las luces son pequeñitas y son luces de tipo este LED y LED. cuánto luminiscencia pueden emitir. Un barco... No puede ser un barco, porque estamos hablando que están arriba, atrás de una palmera. La gente los está viendo, los están viendo desde otro lado y están arriba. ¿Por qué un barco pesquero chino emitiría luces hacia el cielo para que los calamares salieran? No tiene sentido, porque estamos hablando que si van a pescar en aguas internacionales, incluso lo toman como broma en algunos pro, en algunos programas de televisión, son más o menos 20 a 25 kilómetros desde la costa. O sea, donde rompe la ola hacia adentro son 20 a 25 kilómetros. Una luz, por muy potente que sea, se va a ver difusa y se va a ver este halo que deja. ¿no? Cuando, Por ejemplo, cuando yo voy a Playa de Carmen y hacia Cozumel se ven los faros. Los faros hacen su movimiento y se ve como el halo de luz con la brisa del mar se, se, se despliega y la luz no pega así y aunque así se ve el reflejo entonces no eran barcos porque estamos hablando que son unas distancias enormes porque a final de cuentas un barco que dijeras tú es un barco chino que viene a pescar calamares a méxico que no sé, que se va a estar metiendo hasta el agua mexicana lo dudo la verdad lo dudo no no lo descarto pero la parte óptica de las luces y ver cómo se comportan las luces y este tipo de, de luces reflectoras son los reflectores que usan los barcos para eso no funcionan como una luz flotante una entidad ahí entonces todas las estimaciones toda la forma de quitarle valor a estos elementos está difícil de usarlas de métodos comprobables eh, Voy a ver si puedo hacer un video en XHT Web con una lámpara o cosas así para más o menos hacer un ejemplo en pequeño de lo que se puede hacer o no hacer con estas luces. Porque no tiene ningún sentido que nos quieran decir ¡Ah, es que era un dron! ¡Es que era un ejercicio digital de no sé qué! ¡En serio! No tiene mucho sentido porque simplemente para que veamos eh, una luz pues tiene que tener cierto nivel de potencia. Ahora, no era una luz, digamos... Uh, reflectivo, o sea, que lanzara su luz hacia abajo, que se viera así. No, es una luz como de indicador, que está como fija. Es que esto es difícil de explicar porque, por ejemplo, los faros del auto, esos son, luz, es como, son luces que salen así, así ¿no? Y sería como la de los semáforos, ¿no? Que señalan así, pero no necesariamente lanzan el halo de luz. Exacto, no lanzan el halo de luz. Entonces, no vimos el halo de luz, vimos una señal, lo que estuvimos viendo fue una señalización de estos elementos. Lo cual es aún todavía más emocionante porque indicaban, como dices, no se asocia con ningún lenguaje conocido, con el, no se asocia con binario, con hexadecimal, con octal, porque tampoco estaban en, en un patrón. Por ejemplo, el binario es 0, 1, 2, 3 y 4, y esto es al cuadrado. ¿no? Cuando se prende un foquito, entonces ese foquito indica que es el 1 pero como es uno... Al, al, son cosas muy matemáticas para explicar el binario, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se prende el 10, mucha gente, de, de, de, es, mucha gente dice, existimos uno, cero tipos de personas, los que entendemos binario y los que no. Y la gente luego dice, ¿y dónde están los otros ocho? No, nada más existimos uno, cero, porque en binario, el número dos, se representa visualmente como un 10, un uno y un cero, entonces la gente que lo ve dice, a ver, no te entiendo porque me dices que existe uno cero, o sea, diez No, no son diez, es uno cero Y entonces ese okay. uno cero se traduce como dos Entonces solo existimos dos tipos de personas, los que entendemos binario y los que no Entonces digo, solo existimos uno cero personas Los que entendemos binario y los que no Y los otros ocho, no hay otros ocho, así se queda, usted no entendió binario, adiós entonces, <risa> estas este, especulaciones sobre si se trataba de lenguaje binario, sobre lenguaje hexadecimal, sobre lenguaje octal, morse. sobre clave morse, no, no tienen sentido porque la clave morse son pulsos y los pulsos nada más son encendido apagado, encendido apagado encendido un ratito, apagado, apagado otro tiempo, y luego otra vez, y así son, y estos no, estos se encendían de un lado, encendían de otro, encendían de otro lado, se desplazaban, y esa parte es lo que es todavía más emocionante, porque nosotros ya estamos aquí descartando lo que dicen que es, queremos saber otra cosa, o sea, ya dime qué es, pero ahora dime qué no es. O sea, ya me dijiste que un dron, descartado, un dron no puede ser. Un dron es prácticamente imposible que sea un dron. Imagínate es... con esa iluminación, todo lo que tendría que usar en batería también. Aunque batería... fuera un dron, se descargaría en cinco minutos usando esa iluminación. Esa iluminación que tienen es imposible. Y aunque fuera un dron, eh, vamos a dejarles en las imágenes los drones más grandes que hay. No el dron comercial ese donde se sube una persona y eso, no. O sea, drones no tripulados que pueden cargar luces y cosas así grandes. Y aún así, la, la batería, el consumo de batería, tanto del dron para levantar el, la luz reflectiva, la luz y tanto de la luz. ¿Cómo se va a alimentar una luz tan potente allá arriba? O sea, es dificilísimo que sea algo... No quiero decir que no sea humano, pues... Pero todos los <ríe> elementos humanos Dilo, que podríamos conocer hoy en día no tienen relación lógica o es difícil encontrarles qué es. O sea, me pueden decir es que es un globo meteorológico que está emitiendo luz a esa hora para poder localizarse. O sea, seis, siete, ocho globos en, en paralelo, en, en formación. No lo creo, porque los globos por lo regular son erráticos, tú inflas un globo y se va, y sube, y sube, y sube, y es difícil controlarlo, no hay modo de controlarlo, un... simplemente los ejemplos de los globos aerostáticos, se inflan con aire caliente y la gente que va en los globos pues nada más le va bajando a lo caliente del aire, va recogiendo sus pesos, va haciendo cosas ahí para medio maniobrear, ¿por qué? Porque Pero los sí globos sabes quedan... que tampoco disculpa que te interrumpa Sí sabes que tampoco se pueden como que dirigir los globos más que por el aire es como al azar exacto Yo cuando fui a a la experiencia viento. quedas a merced del viento no pueden hacer es... esa formación así tan precisa tan precisa y este estamos hablando que eran cosas precisas en ángulos como lo decimos aquí en la naturaleza no hay ángulos cerrados no hay ángulos este, que se puedan medir de ninguno ni rectos, ni obtusos, ni oblicuos, nada. La naturaleza solo es o plano, irregular y, y medianamente curvo y se acabó. No hay, no hay ángulos, no hay cruces, no hay, un, no hay cosas que podamos identificar con lo que estuvimos viendo estos días. Entonces, si es, si es algo emocionante, si es, algo, si es un notición, o sea, si vamos... No queremos cerrarnos, al es una cortina de humo para desestabilizar al presidente. No, no, no, no, es algo que de, definitivamente resulta eh, complicado de explicar. Y si los mismos expertos que la BBC, incluso yo lo vi en la BBC, dije, pato la BBC, la Deutsche Welle, la DW de Alemania, pues estaban haciendo y, y a modo de, en un, en un tono serio, porque cuando ves a la BBC, a los de la BBC... Que normalmente desestiman estas cosas pero ahora sí dijeron, están en Tijuana México, en San Diego, Estados Unidos y parece que se están desplazando entre estas dos ciudades Iván, y van y vienen que son, o sea y ninguno pudo decir que eran, todos igual desestimaban que drones, que barcos, que vuelos vuelos este, comerciales no sé, o sea no. naves no, del Putin <risas> Vladimir se enojó y, y ya empezó como a hacer pruebas o algo así bueno, o sea, sabemos que las pruebas de una explosión no son nomás así los No, son explosiones. La emoción, porque sí es algo que un Néstor de ocho años leía en la revista Duda, que venían de otros planetas y se veían los ovnis y cosas así. Y siempre era de, híjole, y ahorita que desde cierto punto de vista digo, bueno, no tuve como el chance de verlo y salir y asomarme a ver qué sea, porque pues, para empezar estoy como a 120 kilómetros de la ciudad de Mérida, que fue donde más se reportó. Este, el hecho de que esté sucediendo en este momento y que sí si se vean ahora sí las imágenes, digo, siempre tienen la peor cámara, la peor persona en, con mal de Parkinson para tomar estas fotos, y el día de esta, esta vez cambió completamente el, el esquema, incluso el que toman, que, que se ve el, el arito volando ok, ya me dijiste, no es un avión comercial, no es un avión militar no es un caza bombardero ruso, no es ¿Qué otra cosa puede ser? No sé, un globo, un, alguien hizo una fiesta de estas de revelación de género de un bebé baby shower o cosas así, y se le escapó su globo metálico, nada de eso tiene sentido, porque estamos hablando que son formaciones en ángulos, en, en línea recta, en cosas así que la naturaleza no presenta, y si no es la naturaleza y las cosas humanas, por ejemplo, los aviones y eso, los aviones no pueden permanecer fijos en no están fijos pues así ¿por qué? porque tienen para que los aviones sea seguro estar en un avión tienen que ir por lo menos a 250 kilómetros por hora Estamos en la y estas un... cosas estas Estamos entidades en estaban eh, fijas. Fijas. fijas difícilmente sí, sí, sí. podría yo decir sí, sí. están a tal velocidad no no sé si a qué velocidad vayan pero vamos no se compara a la velocidad de un avión por ahí anda en twitter en, en tiktok en los reels de instagram un pequeño avión comercial para dos personas que se llena con gasolina. Aún oh. así ese avión, tan pequeño y tan casero como Ecuador, se ve, California, vuela a 250 kilómetros por hora. Entonces no ah, tiene caray, sentido que me digan que es un que avión. O sea, de ningún avión puede ser. No es una avioneta, sanero, no es un Cessna, no, no. no Que fuera un Harrier, que es el único que se suspende, tampoco. ¿Tú crees que Estados Unidos cuánto costará un vuelo de Harrier? Para tenerlo frente a San Diego y decir aquí están las luces y aparte cuánto ruido hace un avión, un traste de esos, o sea. Exacto y como que, para qué lo tendrías ahí flotando, ¿no? Para qué gastarías el combustible de un avión tan caro que pues me imagino que es un recurso de activo para Estados Unidos para ir a dar libertad y democracia a los países de, de allá de Asia. Hasta se me hace que ya está descontinuado, ¿no? Ya han de estar me... viejos para ellos, Sí, porque por, si, si tomamos en cuenta las cosas de las emisiones de carbono y todo ese tipo de cosas, me imagino que ya debe de estar obsoleto o debe de ya ser un modelo viejo, que pues igual y lo vamos a ver aquí en México en algunos años dentro de nuestra Fuerza Aérea. Que no lo donen. lo donen. Entonces, ¿qué es? Lo que me digan que es, tratando como de explicarlo con las cosas lógicas y tangibles que tengamos, Está difícil que encaje con todo lo que conocemos. O sea, todo lo que me digan eh, drones, barcos, este, aviones comerciales, helicópteros. ¿Y dónde está? O sea, no se oía el sonido de los rotores. ¿Cuántos helicópteros pudieron haber sido? La distancia que estas luces tenían, no creo que sea una distancia segura para las corrientes de aire que generan los rotores de los helicópteros. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ya me dijeron todo lo que puede que no sea. Ahora que vamos a investigar que sea. Digo, estaría bueno que en cuanto se detectó uh, algún piloto o algún detengan el tráfico aéreo comercial, detengan el tráfico. Y vámonos, Fuerza Aérea Mexicana y Air Force de Estados Unidos, vamos a explorar a ver qué diablos está. Uh, sería pues sí. bueno saber que, lo, que, lo, que los correteen o que se les acerquen para ver qué es. Ahí sí me gustaría saber qué, qué es, porque definitivamente el, el queda dentro de lo inexplicable acercándose a lo paranormal. Recordemos que lo normal, sabemos lo normal y lo paranormal es lo que está aladito. O sea, lo que conocemos, pero no podemos explicar. Es una delgada línea entre lo que estamos viendo y lo que platicamos normalmente aquí en La Voz de la Galaxia, pero ahora sí, el hecho de que haya estos visitantes... No sé mi, mi sonrisa, o sea, de verdad estoy muy emocionado de este asunto, sea lo que sea, vamos, igual es nomás para echar la, la chisma aquí, el chisme de lo que estamos viendo, pero, pero alguien que vio Star Trek, se sabe los cambios de generaciones de Capitán Kirk, Capitán Picard, la otra Capitana, ¡ah! se me olvidó el nombre de la Capitana que sigue después del Capitán Picard, bueno, en fin, Star Trek. Acabo de ver Obi-Wan. Entonces, la vida extraterrestre, la vida en otros planetas, y el hecho de que lleguen, que vengan, pues sí me parece algo sumamente. Se dejó de producir el Harrier, de hecho, en 2017. Yo creo que, de hecho, vinieron a, a sustituir a varios modelos. Esto es un avión que se generó desde 1960. Eh, realmente sí totalmente descartado y como lo menciona, ¿no? pues sí es eh, bastante emocionante de hecho yo creo que es una una muestra a decirle a la NASA, ah sí, ya nos vas a estudiar pues órale aquí estamos estrénate, mándate alguna fuerza de reacción a ver si es cierto que esos veintitantos mil dólares que estás invirtiendo en la investigación te van a servir de algo ¿no? yo creo que debieron de haber enviado por lo menos unas Uh, unos aviones, aunque yo creo que el protocolo exigiría no entrar en hostilidades, ¿no? O, ¿O qué te parecería a ti mandar un avión a sobrevolar esto? ¿Estas luces se convertirían como hostilidades para ellos o para nosotros? Es que sí está complicado porque simplemente, por ejemplo, en la mañana tú te asomas así y ves al vecino y ahora, ahora, ¿qué hora, hora que traes, no? El hecho de que <risa> Digas, estos cuates llegaron y se asomaron, pusieron sus luces y de repente llega un avión. Y, y, y no un avión cualquiera, un, un, no sé, un casa, un caza bombardero de estos de Estados Unidos muy agresivos, ¿no? Y a ver qué órale, qué traes. No, nada, no, nada más estaba yo pasando, no, cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que sí <risa> podría ser considerado como un acercamiento hostil. Como dicen, la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Entonces, si de repente. Estos cuates llegan, estas formas de vida llegan Y ven que los simios envían a sus avioncitos, a sus este, abecitas de metal Ahora, ¿qué traen? ¿Por qué, por qué la, ¿cómo ¿La, porque ¿no la dice agresión? Esto, la rudeza <risas> innecesaria Nos estamos observando No es necesario que vengas con tu avión que está destinado para atacar y para lastimar a las personas Para tu tren Entonces, sí está difícil crucero... Sí me gustaría que... ...un crucero marciano... ...que programa viajes a la tierra... <ríe> ...miren Ándale. y por aquí está Tijuana... ...estas son las islas... ...donde en un futuro se construirá... ...la ciudad de Nepeo... ...una cosa así... <ríe> Ándale, ...que estén viendo sus nuevos terrenos... ...aquí en la tierra o cosas así... Digo, ...aparte estamos hablando que Tijuana... ...San Diego... Eh, ...toda esa línea costera... ...pues tiene la actividad de la falla de San Andrés... ...entonces... ...puede ser que hayan estado estudiando esa parte... En Mérida, pues el cráter de Chicxulub, eso está peligroso porque recordamos que es donde cayó el meteoro del, que extinguió a los dinosaurios. Entonces, ¿tiene sentido esos dos puntos? Porque estamos hablando que son puntos de interés. Y si forman parte de estas coincidencias que hemos visto en otros, en otros momentos de la historia, que de repente se ven unas luces ahí raras, inexplicables, y a los dos, tres días tiembla, pues esperemos que no sea algo muy fuerte Porque ahorita están en Tijuana Están ahí en Tijuana y está la falla de San Andrés Que atraviesa toda esa zona Toda esa zona es sismológicamente activa Sísmicamente activa eh, en, en un entorno muy peligroso Para todos, o sea, San Diego, San Francisco Y hacia abajo hasta Tijuana Y luego Baja California Toda esa parte es la que se va a separar por la falla de San Andrés Ándale Del lado de Mérida a mí me gustaría pensar que vinieron a explorar el cráter de Chicxulub para ver cómo fue el impacto, cómo fue la radiación que se emitió después del impacto y cómo, cómo quedó y cómo está prosperando o cómo prosperó la vida a partir de ese punto, llamamos punto cero, después del impacto que extinguió a los dinosaurios. Eso es lo que estoy como teorizando y me parece algo que, que es como... Si yo fuera extraterrestre, yo diría, bueno... ¿Cuáles son las fallas más, este, las zonas más riesgosas respecto al planeta? Ah, bueno, aquí está esta cosa, se llama cinturón de fuego, que es el que une al Pacífico. Entonces, toda esta zona tiene muchos volcanes y es sumamente sísmica y se mueve mucho la Tierra, entonces es peligrosa. Del otro lado, en el Atlántico, no es tan inestable, no, no tiene tantas este, uniones en las placas de la Tierra. Simplemente, ahí... No. Chocó un, un meteorito hace muchos millones de años y ese meteorito extinguió a los dinosaurios. Ah, bueno, hay radiación. No se puede sembrar, sí se puede pescar, puede haber vida ahí, sí, no pasa nada. Ah, ok. Entonces me quedo en esa zona. Digo, este, yo les recomendaría a estas este, formas de vida. ...pues que pensaran un poquito más al, al centro del país... ...allá la temperatura está uh, de 21 a 28 grados... ...es más agradable... Increíble. ...es menos extrema que la zona de la península de Yucatán... ...para que no se molesten en que si vienen en, en una onda hostil... ...pues allá es más fácil que, que, que puedan iniciar sus, sus, sus despliegues militares... ¿no? ...allá en el, la Ciudad de México, no sé, en Durango por ejemplo... ...pueden empezar a, a, con esas cosas... Aquí en la península de, de Yucatán, pues es difícil porque hay humedad, tenemos calor, tenemos. Este, el calor es abrasador, entonces no les recomiendo que vengan para acá. Pero okay. se queden, quédense por allá, al centro del país está muy bonito, tienen mucho, este mucha onda histórica, allá está mejor y van a aprender más. <risa> Aunque estaría interesante hacer el ejercicio de. Bueno, realmente si una civilización se atreviera a conquistar a una civilización como la nuestra, esto sin devastar inútilmente como lo hacemos los humanos con bombas nucleares, dejando inservibles eh, los edificios con los bombardeos de misiles como los rusos lo están haciendo con Ucrania. Este, Me pongo a pensar yo, por ejemplo, eh, cuántos astronautas necesitaríamos para conquistar la... Eh, el planeta Marte, por ejemplo, que es lo más cercano, si su forma de vida fueran simios como los de la Tierra, pero que fueran millones de simios, eh, aunque nosotros más avanzados con armas y con todo esto que ellos no tienen, haciendo la analogía a los extraterrestres, ¿no? ¿Cuántos humanos realmente necesitarías para conquistar un planeta entero? O sea, también yo creo que los números y superioridad Creo que sí es un factor eh, importante que tenemos, por lo menos como locales, <ríe> al momento de que digan, va, ah, se arma y vamos a eliminar a cada uno de estos. Sí, y no, <ríe> o sea, en, pensando en numérico, podemos pensar que podemos ir en muchos, ¿no? Pero la historia en, en nuestro mundo nos ha dicho que no necesariamente necesitamos un ejército de millones y miles, ¿no? Cómo eran, cómo han sido las conquistas, por lo regular la mayoría de las conquistas se llevan a cabo con infiltrados, lo sabremos nosotros, ¿no? Por eso no existe la escala, porque llegaron los españoles eh, era una cantidad mínima de españoles, no sé, 500, 500 españoles que hayan llegado, ¿no? Uh -huh. Contra un ejército de 10.000 mexicas, de 10.000 aztecas, o sea, 500 españoles por mucho que trajeran de estas armas de fuego, los barcos, hubiera sido difícil para los mexicas, pero si sí los hubieran exterminado. Entonces, en este, en este tipo de, por ejemplo, de esta, en este ejemplo, pues qué hicieron los españoles? Se aliaron con los tlaxcaltecas, se aliaron con los, con todos los pueblos el, el que el tenían ene, problemas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿no? Exacto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y, y no nada más a este, no, este no nada más es el primer ejemplo. Hay infinidad Y si no es con este caso de, de aliarte con ellos Por ejemplo, los espías no ¿Cómo sabían que este Hitler ese día Y todo ese tipo de cosas iba a estar este, Vulnerable como para desplegar el día D Por los espías Y no eran miles de espías No era un ejército de espías, eran 10, 12 espías Un puñado de gente Entonces, está complicado decir Que ah, solo, con, solo con astronautas pues no, o sea ¿Qué pasaría aquí? Tendrían que llegar los astronautas primero a conocer a la gente. A, bueno, a conocer a los que viven ahí. Con ver, ver por dónde llegarles. Qué les gusta. Quiénes son en, internamente. Quiénes son sus enemigos. Y de ahí ya ir desplegando como una ofensiva. O sea, mira, es que él te tiene oprimido, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los gringos? Pues este eh, está oprimiendo. Te vamos a llevar paz y democracia y libertad. vale! invasión. Y es lo que hace, es lo que a final de cuentas uh, llama más la atención. Ahora, si es por ahí, la conspiración está muy canija, porque hay una conspiración ahorita, una teoría, ¿no? Que, ¿Por qué en, de este lado del mundo solo vemos en TikTok tonterías, gente pegándole a sus esposas, este, <risa> gente no, nada más bailando? ¿Por qué nada más vemos eso? ¿Por qué eh, nosotros? Pues porque los chinos ahorita quieren que toda de este lado de América estemos ahí. <ríe> risa y risa. Mira el tiktok. Una... Mira, está bailando. Mira, está bailando. Mira parada. a su vieja cómo le grita y le pega. Mira cómo le grita y le da <ríe> el cinturonazo. Y entonces los chinos dicen, ah, con eso. Ya los tienes. No necesitas estar este, preocupándote porque se esfuercen, este, trabajen, estudien aprendan un arte marcial o lo, lo que sea o sea déjales ahí el tiktok ahí para que se entretengan y solitos van a dejar de producir solitos van a empezar a necesitar que les fabriquemos cosas que les vendamos cosas porque a final de cuentas ellos están bien contentos con el tiktok están bien felices ahí haciendo haciendo vídeos y bailes con el tiktok mira qué bonito se, se ríen ok Qué es lo que, como dice la conspiración, en China solamente ven cosas de ciencia, solamente ven cosas de su cultura que les refuerza que son chinos y su autoestima y no sé qué tanto. Imagínate que por ahí venga el asunto, ¿no? Que estas entidades, estas formas de vida, ya hayan visto que China este, son los oprimidos, son los malos, y digan, ah, no quiero, mira, con esto ahorita, primero los vamos a decir la palabra, primero los apendejas y ya luego te los chingas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando con el TikTok, o sea, la gente el, y nosotros hacemos TikToks, o sea, lo entendemos, o sea, no estamos diciendo, "Ay, TikTok es malo, nada." O sea, nosotros sabemos y aquí lo hemos dicho en la voz del pueblo, por qué es gratis, por qué se enfocan tanto en X o y cosas, cómo funciona, mientras más likes den, mientras más lo vean, más funciona. Entonces, sabemos el esa onda de las masas, ¿no? También de Exacto. de Entonces, sobresalir. Exacto. Está cada quien ahí en su onda y tú crees que va a ser fácil reclutar a un grupo como para defensa o algo así. Pues no, porque además las sociedades están divididas en todo, en todo. ¿eh? O sea, racismo, el famoso y tan terrible clasismo y todas esas cosas que estamos viviendo hoy en día. Pues si es una invasión de ese punto, ahora sí que ya saben, cómo, ya saben por dónde llegar. Ya están divididas las sociedades, o sea, gringos. Entre gringos mismos están divididos, simplemente ahorita que están peleando que porque se, se suspendió el aborto a nivel, nivel nacional y que solamente los estados van a decidir si aborto legal o no, ¿qué relajo se armó? A eso súmale la locura de las armas, ¿no? Que prefirieron quitarles el, el derecho al aborto que quitarles lo de las armas. Y súmale la... En las recientes declaraciones de esta chava que estaba en el, en el gabinete de Trump que dice que sí, que este compa estaba tan enardecido que iba a encabezar la revuelta en el Capitolio, ¿no? que así de pirado estaba, que se echó unos guantazos ahí con su cuerpo de seguridad, pero aún así no lo llevaron. Yo creo que lo hubieran dejado al cabrón ya para que pues, estuviera de preso en la cárcel. ...de por vida, por terrorismo, ¿no? <risa> al mismo interior. Y hasta pensando mal en esa teoría que mencionas ahorita, Néstor... ...la quisiera empatar yo con un, una noticia que también está en tendencia ahorita... ...y que le cae mal, en especial al mundo occidental. Eh, ¿Y por qué? Porque es una noticia extraña. Es una noticia buena para este país que le pasó. Estoy hablando ni más ni menos que de Uganda que están eh, diciendo desde hace unos 15 días y hasta hoy reventó la noticia que descubrieron un yacimiento de 320 millones de toneladas de oro imagínate lo que sería meter ese valor de, de oro a los mercados actuales que los gringos y muchas economías mundiales basan su solidez, su estabilidad económica en el oro. O sea, 320 millones de toneladas, creo que el cobre se volvería más caro, ¿no? La plata, cualquier otro metal. Uganda estima las ganancias aproximadas de 12.8 trillones de euros por la explotación. El minado, la comercialización de estas montañas de oro... Que digo, tomándolo así como un tema conspiranoico, diría yo, Si estos cuates ya tienen tecnología para viajar en el espacio, que no tengan tecnología para hacer oro y desestabilizar toda nuestra economía. Porque además ahí te va la otra. Hablaste de China. ¿Y quién crees que está asociándose y está invirtiendo 200 millones de dólares para explotar ese oro en Uganda? El sí, buen China. Uh -huh. <ríe> China sí, sí. está metiendo ahí las manos. De hecho, están eh, tratando de explotar, me parece, 25 mil toneladas estimadas eh, cada mes de este metal, pues descubierto en Uganda. Y no se ha no salpicado por acá porque realmente creo que si se libera así de sopetón o pasa algo raro. Pues sí, la economía se va para el traste en un periodo muy corto, ya que pues este metal es todo lo que sostiene los mercados. ¿Sí, sí lo sabías está... o te estás enterando? No, mira, me estoy enterando y, y a final de cuentas, pues el oro es lo que sustenta las monedas. O sea, ¿cómo puede decir alguien que un billetito, un papelito, vale lo que dice que vale? Ah, porque en el banco de ese país pues, está esa misma cantidad de oro o, por lo menos, así funcionaba hace 20, 30 años. Tenías tu 20 pesos, pero era la representación en papel de el equivalente, su equivalente en valor de oro. Entonces, ¿de dónde sacaba ese valor? Ah, pues del mismo Banco de México que decía: Sí, yo tengo esos 20 pesos en oro. Pues, ahorita, el oro como tal, pues yo creo que pasó a un eh, casi de ornato, casi simbólico. ¿Y por qué? Por la parte de la comercialización, extraerlo, minarlo, eh, todo ese tipo de cosas y, era, y es complicado, entonces difícilmente, salvo los árabes locos esos que ponen un cuadrito ahí para que alguien saque un lingote de oro y, la, y las cadenitas o las cosas así de los relojes que están pint, pintarrajeados de dorado, creo que es lo más de oro que he visto. ...y que ahorita digan en Uganda... ...vamos, no ni siquiera sé dónde está Uganda en el mapa... ...pero eso es... ...o sea, decimos África, decimos Uganda... ...oye, está re bien porque... ...cómo... ...estoy imaginando... ...que ahorita Uganda va a decir... ...no, me blindo y este oro es para mi nación... ...para mi pueblo, para mi... ...y, y quien quiera extraerlo, quien quiera sacarlo así... Pues ...tiene que pagar el triple, ¿no? Y de ahí esa... ...la moneda de Uganda, no sé cómo se llame... Eh, sea, la sea el nuevo dólar Imagínate que ahora esos 300 millones 300 millones de toneladas de oro 300, 31 millones de toneladas de oro. 31 millones de toneladas de oro Digo, no sé cuántas toneladas de, de oro Actualmente hay en circulación Pero no ha de pasar las 100, las 200 Entonces De hecho ahora... se dice que todo el oro Junto del mundo son 250 mil toneladas Ni siquiera llega a un millón ni siquiera tiene un millón. Pues, <risa> imagínate 300 millones ahí y, y, y, y de repente están en uno de los de, de las zonas. Pues, sí, o sea, más, conflict más conflictivas, más pobres, Su más desmirables. Es, es un dictador desde el 86 que está ahí. ¿no? Fíjate, hay que llevarles nosotros ahorita y la cuarta transformación tenemos que <risa> llevarles este, democracia y libertad porque no pueden vivir con ese dictador <risa> ahí. Entonces. <risa> Y ya de ahí nosotros pues decimos que nos paguen con media tonelada de oro. ¿Cuánto puede ser? Digo, ni siquiera estoy consciente de cuánto es una tonelada. Más o menos una camionetilla ahí de esas Honda pesa una tonelada. Entonces, imagínense toda esa cantidad de camionetas, pero que sean todas de oro, ¿no? Y ruedas, todo, todo de oro. O sea, es una cosa inimaginable. Y, y pues, eh, o sea, ¿cómo es, una, es una cosa que difícilmente... ...se pueda estimar, o sea, ¿qué va a hacer Uganda o cómo va, cómo va a ir ese proceso? Y ahorita si están con este dictador viene algo muy peligroso porque van a decir que... O sea, digo, todos sabemos que un dictador sí implica violaciones a los derechos humanos y cosas así... ...no es como andan andan unos posts, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado... ...andan unas publicaciones en Facebook, en Twitter glorificando a los dictadores del mundo... No es cierto que Gaddafi tenía, el, tenía su pueblo y su pueblo tenía electricidad gratis y había jarras de agua jarras de agua de oro en las fuentes para que la gente tomara agua. No es cierto. Ni Gaddafi, ni Pinochet, ni el otro dictador argentino que tuvo al pueblo argentino sometido durante tantos años, ni el PRI, Franco, ni esperemos que Morena no se vuelva una dictadura, pero ningún dictador es una buena opción. O sea, créanme. No es una buena opción. Podemos ver todos los ejemplos de los dictadores que han hecho cosas terribles. Abajo en los comentarios les voy a dejar un canal de un chavo que acabo de ver de YouTube. que eh, Se llama Spartan, no recuerdo qué. Que nos cuenta la realidad de Cuba. Para que sepamos lo que es vivir bajo una dictadura. Porque Cuba vive bajo una dictadura. Entonces, sonará de broma, sonará que nos salimos del tema pero la parte de la desestabilización con el oro en, en Uganda, pues va por ahí el asunto, entonces este dictador habría que ver cómo está manejando, porque sí van a haber muchos peces ahí, va a haber, este, no sé, la comunidad europea, la OTAN, están buscando, el, yo me imagino que están así como, sabes, como, como en las caricaturas, cuando ponen el pastel en la ventana y llegan <risa> flotando, así, sobre ese oro. De hecho, ya están mucha gente que tiene grandes inversiones en oro, está vendiendo, eh, lamentablemente está pasando esto, porque pues es lo mismo que puede pasar con esto, que le llamaron los diamantes de sangre de Nigeria, si te acuerdas que el diamante era una cosa muy cara, pero después de, igual en, pues en África, ¿no? que yo creo que es un continente muy rico, eh, aparecieron estas minas de diamantes y que hicieron, pues acallar a todos, ¿no? El la empresa que se encargaba de minar los diamantes fue el, lamentablemente la misma que los descubrió y los fue explotando de a poquito, también para no devaluar el valor de este, de este tipo de piedras preciosas y que ellos como tal pudieran seguir vendiéndole a precios ridículamente caros a la gente. Este tipo de joyería, ¿no? Bueno, no es joyería, ya el proceso unificado con algún tipo de, de joyería, ¿no? Yo creo que sí va, sí da para especular por qué ha aparecido de repente tanto oro. Se supone que habían hecho una búsqueda incansable de este metal precioso y que de repente aparezca por ahí en un rincón de África, de un país africano. También no, no me cuadra mucho, a lo mejor sí, porque pues, siendo países pobres... Yo creo que se preocupan más por sobrevivir el día a día que por invertir en minería o exploración de este tipo de metales en su territorio. Pero sí se desestablecería mucho y de hecho creo que las cripto, bueno, más el Bitcoin, ganarían más terreno porque siguen siendo un intangible al final del día no común que se puede controlar. A diferencia del oro, metales o algún otro tipo de riqueza que deba de ser eh, procesada o minada, que como ahorita se está demostrando, pueden aparecer de la noche a la mañana 31 millones de toneladas y si te deprecia hasta un 150% su valor, ¿no? O sea, si tienes ahorita una cadenita de, de 150 pesos, mañana, si el oro se depreciara, te valdría un peso o nada. Imagínate, ese nivel de, de esta noticia que realmente no está, no está permeando mucho por acá. No le he visto en noticieros, realmente le he visto en muy pocos. En Venezuela le he visto en medios, en medios pues independientes y algunos canales de, de Rusia, casualmente también. RT está empezando a lanzar esta noticia como para decir a los gringos, ángale, ustedes ya este, abogaron por Ucrania que se uniera acá a las, al bloque europeo, pues ahora ahí les va, les vamos a dejar el oro por todos lados, además cañones y misiles de oro les vamos a mandar <risa> para depreciar más su moneda. Pues hasta ahí va el tema, no sé, el, ahorita, ¿qué, ¿qué se debería de hacer? Yo creo que en mis, en mis escasos conocimientos de, de la economía mundial, ¿qué pasaría en primer lugar si llegaran civilizaciones extraterrestres con un metal o un, un tipo de mineral realmente desconocido que fuera el nuevo oro? <risa> ¿O qué pasaría... Si realmente todo este oro se, se pone en circulación en el planeta, ¿en cuánto tiempo eh, devaloré el oro completamente al, al valor del mercado que está hoy regulado? No sé en cuánto esté el lingote, pero eh, supongo que más de 100 mil pesos se ha de estar. ¿no? ¿Cuánto pesa un lingote de oro? Buena pregunta, eh. Del, yo creo que son 12 kilos, porque los, esos locos que ponen los árabes de... Aquí hay una caja y hay un lingote de oro. Y mete tu manita y si sí son 7, 8 kilos lo que sacan. Así Ajá. que quieren sacar el lingote. Y todo ese este juego que están poniendo ahorita, la gente se ve que se lastima y se jala. No sé. Y, y no recuerdo si eran 12 o 7 kilos de, de oro así en sólido, de lingote. Pero, o sea, sí, o sea, simplemente tenerlo. O sea, el hecho de hablar de, de joyería, de cosas así. No, le, no se le ve como mucho, pero cuando ya hablamos de que son tangibles y que muchas veces, por ejemplo, la abuelita, la tía, tenían ahí que las las alhajas, no los aretes, y que si algo pasa, empeñamos el oro. ¡Sorpresa! Resulta que el oro ahora es el cobre o que otra cosa es peor, el aluminio, ¿no? Ya en lugar de papel <ríe> aluminio, papel de oro. Bueno, ya hay por ahí mucho loco que se come el oro. A ver, ahora cómanse todo ese oro. Que ponen ahí carne en el oro No, oro en la carne y oro en los helados Y no sé qué tanta payasada hacen con el oro Ahí están los resultados Por eso se desvaluó, por sus tonterías No, digo, a final de cuentas El hecho que entre tanto Y diga, sí, pues sí va, va a tener Como menos valor No sé dos, qué otro Sí, 12.4 kilogramos 12.4 kilogramos dos. Y al día de hoy Pesa Bueno, vale 27 euros el gramo. Ahí saquen en la cuenta cuánto vale un lingote. Si pesa 12.7 12. kilogramos. Casi los 13. 12.4, perdón. Fíjate que ahorita pensándolo así, hace unos días me llegó un correo de una princesa de Uganda. Que... <risa> <risa> Por <risa> <risa> Lo perdiste era tú Híjole, de yo, que no le, yo que no le creí <risa> Digo, te quiero Tomar en matrimonio Néstor Velázquez De la luz sí, de, Es rarísimo, ¿de, o sea, ¿de dónde saca tu correo una princesa de Uganda Y que se está muriendo de cáncer su marido Y que quiere este ah, Está bien loco esa onda Digo, ahorita ya sabemos que tienen 300 y tantas toneladas de oro Ah bueno, este Señorita, este, discúlpeme ¿Qué puedo llamar? Siempre sí me interesa Es de sabios cambiar de opinión dice. Sí, o sea, no estaba yo preparado para el compromiso Pero ahora que ya sé que en su país hay 300 millones <risa> pues, Bueno, ah, no, pero es que está, está ambiguo Porque imagínate, o sea, decimos Van a, van a inyectar todo este dinero a la economía Va a haber flujo de efectivo Va a haber flujo de, de, de, de valor para el dinero otra vez porque el dinero en sí como tal está perdiendo el valor. No, es de valor. O sea, no tiene nada que ver con inflación y esas cosas. El dinero como tal no vale más que con el oro que se tenga. Pero si ahora se tiene más, vale menos. Es algo bien extraño de, de explicar. Es que es, mucha gente de la 4 t dice... Es que cuando antes el peso valía mil pesos y ahora no vale nada. Hagamos cuentas. Con el equivalente a 10 pesos... De hoy en día, hace 25 años, no más, 30 años. 30 años, yo recuerdo me daban un billete de 10 mil pesos para gastar. 10 mil pesos para gastar era frutzi, una torta, unas papitas y un refresco. 10 mil pesos. Y hoy en día, ni de chiste, ¿no? O sea, 10 mil pesos pues es mucho más, pero en, hoy en día son 100 pesos. Y con 100 pesos, torta, papitas, refresco y el camión. Y se acabó. Entonces... ¿Cuál vale más? ¿El de 10 mil o 100? <risa> Técnicamente el costo de la inflación se comió a lo que podría haber aumentado el valor. ¿no? Entonces 100 pesos, dices, pues, bueno, 100 pesos, pero 10 mil entonces valía menos en aquel entonces. Ahora, cuando se meta ese oro, nuestro peso que hoy vale un peso y prácticamente los agarramos para jugar Rayuela. Los vamos a agarrar de tor de ¿cómo se llaman los que van los tornillos rondanas? Rondana. porque no, no va a tener ningún sentido que sea tantísimo el valor. ¿Por qué? Porque esto funciona en base al yo tengo todo esto, eh, tengo esto y es valioso porque está bonito y brilla. Ah, okay, entonces sí vale. Tú, Francia o Alemania, ¿cuánto tienes? No, pues yo tengo un poquito más, por eso mi moneda, por eso mi economía es más sólida, es más poderosa. Tú, Estados Unidos, ¿qué tienes? No, pues yo tengo tanto oro, tengo un poquito más, pero además el petróleo se debe de vender exclusivamente en dólares. Y todo ese tipo de cosas le dan fuerza a las monedas. Pero si ahora dicen, yo tengo mil, tres mil millones de toneladas de oro. Ah, yo también. Madre mía, ya no, entonces nadie lo va a querer. O sea, va a ser algo que dices... Pues si hay tanto, de, por eso es tan, este, ¿cómo se llama? Cuando cuando está mucho, cuando cuando hay mucho de algo, más común, ¿no? Más común, tiene mucha oferta, pues vale menos, entonces ya no. Y el que el metal que seguiría no esté en la cuanto plata. a procesamiento, ¿cuál? La plata, ¿no? La plata, ¿qué será más difícil de procesar, la plata o el titanio? Creo que contamina más la plata, el agua que se tiene que usar para extracción. Extraerla. El, el titanio va, es procesado, ¿no? O también sale tal cual así. No, el titanio no es como el oro que viene pegado a las piedras y nada más hay Ajá. que moler. No, el titanio sí tiene que llevar otro proceso químico y ácidos y no sé qué tanto, y ya se extrae. Tiene propiedades más o menos como las del acero, pero es más caro el proceso de extraerlo y se supone que... Dicen ahí este Javier Santaolalla, que es el español que habla de ciencia, uh -huh. que hay más, más titanio que acero, nada más que el titanio es mucho más difícil de procesar, contamina más, es más este, difícil su, su extracción y uso, y por eso no se usa titanio y se usa acero, entonces por ahí va el asunto, digo... Está complicado, no somos expertos metalúrgicos ni expertos economistas o ufólogos como para poder emitir una <risa> conclusión, digamos, válida. Simplemente estamos hablando en opiniones, en editorializar lo que a nosotros nos emociona y lo que hemos estado entendiendo y tenemos de conocimiento, pero a final de cuentas esta información... Sí, es sorprendente porque se habla de inflación, de impuestos, de crecimiento, y de, de que la economía no está creciendo y no sé qué. Y ahora con esto eh, es algo que no se había visto. Y al grado de que ni siquiera se sabe cómo se va a reaccionar. Puede ser que, como lo están manejando medios RT, Russia Today y ese tipo de cosas, que de repente diga Rusia: No, eh, está bien, quédate con tu oro, Uganda, no te preocupes, nosotros te defendemos. Pero si sí nos dejas aquí poner unas basecitas, nos dejas poner acá otra este, onda para que no pasen los de la OTAN, para que no pasen más para acá. Y Uganda, entre dictadores, va a acabar diciendo, sí, está bien Putin, pásale aquí. Y ya me imagino al cuate con sus anillotes de oro y su relojote y su, su cadenota acá de brillosa. Porque así son los dictadores. Como rapero, ¿no? Casi, casi. Ándale, ah, pues sí. O sea, Esos con sus cadenas brilloso, cubanas, y, ¿no? sí. Los tentoso y... Entonces, por ahí va el asunto. O sea, todo ya ese tengo periodo. el dato, el dato preciso de, de una página que se llama Cal Goods. Eh, en el oro descubierto en el mundo dice que actualmente hay en estimado 201 toneladas y 53 millones, 53 mil en, en reservas estimadas no descubiertas. Pero pues obviamente estas 31 millones de toneladas eh, pues, le ponen la torre a cualquier <ríe> numerito. Mira, hay 201,296 toneladas exactamente eh, en el oro circulando en la economía global. Llámese en lingotes, llámese en joyería, llámese en lo que quieras que esté. Habían doscientos mil Doscientos toneladas o sea, no, Te digo que no llegaba ni al millón de toneladas Y treinta sí, millones de toneladas Treinta millones es una cosa estratosférica O sea, es inimaginable Es <risa> cuando eh, 31 están jugando uno con... Y de repente sale el toma cuatro y toma diez más Y ya ganó Sí, no, realmente Es de no creerse Pero están varios medios oficiales Seguramente si esto afectará a la economía, lo, traerán, lo tratarán de, de enterrar en lo más profundo y, y no, no le darán la salida que realmente necesita hasta que de repente digan oye, ¿por qué está tan barato el oro en tal lado? Ah, no, pues no sabías que Uganda ya tiene una, un yacimiento de 31 millones de toneladas. Ah, sí, no. No, pues sí, es una noticia de de hace 12, 15 días, pon tú que en un mes o dos, no sé cuánto tiempo necesite la gente para decir, me deshago de todo mi oro, porque pues esto ya le puso al traste todo a toda mi estabilidad. Los de casas de empeño, que son generalmente los que tienen muchos activos en oro, por lo menos ya lo veía en el precio de la historia, cuando el viejo decía, hay que comprar oro rico, eso siempre te mantiene las crisis ahí donde el viejo de siempre compraba el oro ¿no? y la plata para mantenerse a flote en las crisis la de, económicas imagínate entonces pues, si este metal pues ya es tan común al día de hoy los semiconductores que realmente se supone funcionan mejor con oro debería de bajar sustancialmente varias eh, cosas que lo utilizan para su fabricación incluso las computadoras eh, según yo tengo entendido al día de hoy las puntitas de los procesadores son de punta de oro ¿no? y varios conductores del procesador eh, por lo menos llevan una capa de oro si las es que son completamente de oro pero incluso las más viejas las pla madres, eh, placas madres más viejas encontraba mucho mayor cantidad de oro precisamente por esto y y el día de hoy, que esta noticia se suelta al mundo también, pues yo creo que sí va a cambiar sustancialmente. Eh, este mes, este mes de junio, está cambiando totalmente la directriz que va a tomar la, la humanidad en un futuro, según desde este punto de vista. Y bueno, cerrando el tema de los ovnis, no sé si quieres platicar algo más del oro. Eh, eh, hubo un ovni más ahí que estuvo flotando igual y muy visible, de hecho esto fue en el día en Colombia este es un ovni que ya se ha visto en muchas tomas, es un ovni que es como un tipo de ¿cómo se llama esta forma? de pirámide de trapecio bueno con volumen ¿cómo se llamaría? un prisma trapezoidal flotando en la ciudad de Medellín me parece, aquí les voy a poner el dato y el video para que lo vean sin y que permaneció ahí inerte a unos tantos cuantos metros del, de la superficie sin emitir ningún ruido de propulsión o ni mucho menos eh, mostrar alguna alteración con las corrientes de aire que ahí se presentaban. Eh, ¿Qué te parece, Néstor? ¿Con qué quieres ir cerrando tu idea del oro y de los OVNIs? <risas> no, del oro yo no quiero decir nada ya. <risas> Es algo tan abstracto, es algo tan complejo que a final de cuentas, todas las especulaciones que hagamos ahorita que dijéramos oro, ah, sí, ahorita vamos para Uganda. que no sé qué. Pues si te traes más oro, vas a traer más oferta y por lo tanto, al traer más oferta, este, vas, vas a bajar la demanda porque va a haber en todas partes entonces va a ser más barato. Irónicamente, que haya más lo hace más barato. Eso es algo que. Nos, nos, nos tiene que caer en la cabeza ¿no? y eso es un, va a ser un problema para todas las economías y cualquier especulación, cualquier chascarrillo, cualquier broma que hagamos va a estar por encima de la realidad o de lo que pudiera pasar, ya sea que invadan Uganda para darle democracia, libertad y quitarle su oro y después especular con él y tenerlo guardado o ya sea que Rusia diga bueno aquí no vas a pasar OTAN esto va a ser mi línea, ahora sí que mi línea dorada de que no vas a pasar de ahí pues todas todos estos este, todas estas aristas pues, representan al, algo importante y, y aunque nosotros estemos por acá en Mexicalpan comiendo pegamento con la 4T nos va a afectar nos va a afectar, ¿no? Incluso los mismos defensores de la 4T dicen que con todo y pandemia y con todo y guerra mundial el presidente, ah, sí, ¿qué tal su inflación del 7%? ¿Qué tal la inflación al casi este ha aumentado los precios? ¿Cómo la gasolina no baja de precio. AMLO no tiene un botón para bajarle el precio a la gasolina, pero a final de cuentas la gasolina no baja, eh, todo sigue siendo más caro, la electricidad este, en el mismo periodo, hagan sus cuentas, saquen su recibo de luz y vean cómo todo ese, todos, todos esos promesos fallan, entonces imagínense que factores externos ahora incontrolables, como lo fue la pandemia, le peguen también a esta onda, entonces sí está peligroso si sí tenemos que pensar qué va a pasar. Entonces, cualquier cosa así, yo dejo el tema abierto, no lo cierro, no hay conclusiones de respecto al oro. Los comentarios abajo son bienvenidos para que nos digan pues, qué opinan de esta onda, porque al final de cuentas, como lo digo, no somos expertos economistas, no somos expertos metalúrgicos, todo esto es basado en opiniones de lo que hemos leído, de lo que conocemos, y son ideas que tenemos al respecto, pero sí puede ser eh, el hecho de que mientras más se oferte, más barato sea. Ese es un peligro y eso está peligroso. Número, bueno, volviendo a lo de los extraterrestres de Colombia. ¡Híjole! No sé. El, este fenómeno tiene mucho ahorita porque hablamos que en Tijuana, en San Diego, fueron luces, así en formaciones, fueron varios. En Mérida fue uno de forma circular. En Colombia, este tiene varios años, y si lo recuerdo con Maussan, que llegaba a salir, que tiene esta forma así como, como un trapecio, pero. ...en Prisma, uh -huh. pero no... ese tienen como menos... ...ondas explica, de explicar, o sea... ...si los de acá son difíciles de explicar... ...con cosas que entendamos, ahora imagínate explicar ese... No, no, ...no sé... ...ahí sí ya sería cosa de ver... ...cuántos estamos, o a merced de... ...cuántas especies extraterrestres... ...vamos a estar, ¿no? Los de Tijuana son una especie, los que vinieron a Mérida... ...son otros, los que están ahorita... ...observando Colombia son otros... ...cuál es más agresivo se irán a pelear entre ellos, están, irán, irán a pelear entre ellos por el planeta, tendrán, no sé, ahí sí ya está todavía mucho más complejo el asunto de, de tener una conclusión. Y como siempre lo decimos aquí en La Voz del Pueblo, o sea, no tratamos de decir es así, es así, no, es lo que estamos viendo, es lo que conocemos, nosotros opinamos esto, y pues es importante que participen en este tipo de cosas si consideran que algún tema, ¡ay, ah, eso no se dice así!, comentarios, por favor, porque es importante que si lo van a mandar por Twitter, lo van a mandar por el Telegram de XHT Web, luego ahí se pierden porque están configurados o a sea, que a 30 días se borren, no sé cómo lo hice, pero a 30 okay. días se me borran los mensajes y luego no los alcanzo a ver, así que déjenlos en, el, en los comentarios aquí de YouTube de La Voz del Pueblo, son más duraderos y se ven más los videos, así que si tienen algún comentario de todo esto, con, eh, por favor, escríbanlo. Mándenlo a los medios que les hemos dicho porque a final de cuentas este tipo de cosas requiere que todos lo estemos hablando porque nadie tiene una verdad absoluta de estos temas, ni del oro ni de los extraterrestres, ¿eh? o sea, ahí para que no me vayan a decir que Ay, es que crees que sabes todo, no, no es cierto, o sea, no hay una verdad absoluta de estas cosas como para que dijéramos es esto, es esto, no, a final de cuentas estamos exponiendo los temas porque pues es miércoles, hombre, ya en un bacardí con una un refresco una, y una cerveza porque un tecito sí, helado un tecito helado con un, una hamburguesa, no lo sé que puedan también platicar de estas ondas con sus compadres, con sus cuates, porque es información que sí eh, no debe de tomarse a modo de chiste a modo de burla como están haciendo las televisoras y debe de considerarse los posibles efectos esperamos como siempre que no haya que no sean hostiles, que no sea algo que nos pegue muy de brusco, ¿no? Porque, por ejemplo, la inflación, difícilmente podríamos explicarles qué es el, la inflación aquí. Lo único que podemos decirles es que todo es siete veces más caro que hace tres, cuatro meses. Pues, o sea, iban con mil pesos a hacer una despensa y hoy van con mil pesos a hacer una despensa y se traen menos cosas. Eso es la inflación. Eh, y no hay algo como dije ah, es que la inflación no, no hay una explicación así pero la parte en la que se sienten en los hechos la inflación los efectos de la de las cosas de las guerras de Ucrania y todos todo esos elementos pegan y nos pegan acá también a México Al, un ejemplo muy este, somero si quieren cuando el barco se quedó torado en el canal de Suez todos los envíos que venían desde Aliexpress y todo eso, de repente estaban detenidos porque no había ni para cuándo sacaran el barco ese atorado. Entonces, sí tenemos que vernos a México dentro de un engranaje global para considerar estas cosas. Y si a Uganda ahorita le bendijeron los extraterrestres con estas 300 millones de toneladas, habría que ver este, cómo nos va a nosotros. ¿no? <ríe> 31 Entonces, <días. ríe> Imagínate todo eso, o sea, vamos... Extraterrestres, algunas Échale zonas tantito, de aquí de México. Ah, También salpíquenos algo, ¿no? A lo mejor no oro, un poquito, un metal un poquito más este. menos Rodillo, ¿no? ¿O es? Ándale, no sea antimonio o algo así que no que sea más caro que el oro y que sea. que lo podamos como especular con él, lo ocultamos y solamente poquito a poquito vamos a estar tratándolo y se si hace los, caro. el litio. Ándale, <risas> sí, nuestro litio, Amlitio. Entonces, eso va a ser una buena inversión para nuestra nación. No, pues es, ahí está el tema, hombre. Diviértanse. Qué bueno que llegaron hasta esta parte del video. Les recomiendo mucho que vean los otros videos anteriores porque ya están las respuestas y seguramente estamos ya en el mes de julio. Acuérdense, día 14 de julio es el último día para que manden el correo electrónico donde van a responder las preguntas que les hicimos en la página y puedan ganarse... Su tarjetota de 500 pesos participan solamente suscriptores de méxico o sea no ya sabemos que nos ven en banda en ecuador en colombia en argentina y todo eso pero por cuestiones fiscales y legales no podemos mandarles ahorita esa onda no vamos a preguntarle al abogado al contador cómo le hacemos y si nos escriben de allá pues hacemos otra dinámica también así que no olviden visitar las redes sociales de xht web y aquí en la voz del pueblo Todavía estamos viendo si hacemos la dinámica para volverles a explicar las ondas, pero si no lo ven, si no ven los videos, si no los comparten, si no este, dejan su comentario, si no dejan su like, es prácticamente imposible que puedan responder las preguntas porque pues, son preguntas de los videos. ¿no? O sea, si, si vieron la voz de la, del pueblo desde el primer episodio, si han visto Canal XHT Web, saben perfectamente todo lo que se preguntó ahí y eh, tenemos 500 pesotes. De la tarjeta electrónica que ustedes nos digan, Amazon, Apple, Spotify, Google Play, eh, ¿qué otra cosa hay? No sé, la que ustedes quieran, Nintendo, mm -hmm. también creo que vi, el, la vez pasada pasé al... al o sea, mercado Libre, ¿no? Puedes comprar... Ah, Mercado Libre también hay este tarjetas de regalo, son regalos, son regalos que nos hace, nada más y nada menos que la empresa Grupo Crecrimsa, para que ustedes vayan, vean su gama de productos, vean sus servicios... Y puedan participar con nosotros. Hasta una recarga de Telcel, ¿no? <risa> Una recarga de Telcel, sí, ¿cierto? ¿Durarán una recarga de esa cantidad? No sé, yo siempre de a 20 de a 15 de a 20 Pues yo me he hecho una de doscientos, uh, según que debe de durarte 28 días. Me la acabo a veces en 14 y eso que estoy todo el día en la casa. <risa> con wifi. con tu wifi. Yo pongo, yo se le pongo un poquito cuando necesito llamar así en la calle. Ay, se me acabó el saldo. Bueno, como siempre tengo el teléfono en el Wi-Fi local, o ya sea de la casa o del trabajo, nunca lo necesito traer los datos. Pero imagínate 500 pesotes que te duren, ¿cómo decir? 200 pesos te duran 14 días. Los 500 pesos te van a durar 28 días de videos de La Voz del Pueblo. Dale algo bonito, algo interesante. Y precisamente voy a mandarle unos saludos. Este fin de semana eh, estuve por ahí visitando a unos amigos que se matrimoniaron y si sí, llegó la banda groupie ahí de mis compas a saludar y decir que les gusta la voz del pueblo, te mandan saludos Néstor, que les gustó mucho el episodio de de Gallos Blancos contra Zorros que no se perdió ni un minuto el buen Said Serrano, saludos Said. por aquí andamos sí. también Ed, Edgar González también me dijo que él y su esposa son fans y se chutan a veces los videos completos, pero cuando se les dé la oportunidad, o sea, ahí se, se avientan los dos en la cama a divertirse con este par de locos que andamos por aquí, trayendo todos estos temas como para ustedes con mucho gusto y mucho placer. Y también ya nos está coqueteando por ahí el buen amigo Fernando, que es un herrero, que quiere anunciarse también por aquí. En, en la voz del pueblo y también que le administremos su página sus redes sociales aquí en en, en el negocio de un servidor y Néstor ya también está ahí por, por ahí te promoví para que le hagas su página entonces eh, sí todo lo que tengan ahí sí, a ver a ver si se anima le dije, primero capitalízate a lo mejor ese proceso ya vendría en unos dos o tres meses en lo que le sale chambita pero vean amigos ya está cayendo lo hacemos con mucho gusto también invertimos algunos morlacos toda la producción todo esto para que usted se lleve la mejor parte y se lleve todo este este contenido de calidad contenido bonito eh, desde nuestro punto de vista no así queremos compartírselo si usted no lo encuentra en YouTube venga hacia la voz del pueblo recomiende comparta no sienta pena eh, que le dé pena compartir los de Bad Bunny estos no, que son los de La Voz del Pueblo, también cantamos medio feo, pero este, creo que tiene más contenido no nuestro, nuestro canal <risa> entonces pues ya quedó, ahí están todas las redes sociales de siempre amigos y las líneas están abiertas para que se comuniquen con nosotros directamente al mm, Telegram, Spotify eh, todo donde se, usted se pueda comunicar y dejarnos un mensaje con mucho gusto, lo leeremos como hacemos cada video que alguien nos comenta Les, siempre se lo agradecemos y tratamos de replicarle ahí de una manera expedita al momento casi casi de que ellos hacen el comentario usted hace su comentario y nosotros estamos ahí en cobertura una cobertura puntual al respecto de todos los comentarios que usted quiera hacer y pues la recomendación, recuerde que esto es nuestro emprendimiento, eh, no queremos vivir a lo mejor de esto ahorita, pero pues eh, le agradeceremos mucho que comparta, no pierde nada compartiendo estos videos, al contrario, eh, si usted piensa que estos videos son de valor y aportan algo, pues compártalo ¿no? con sus seres queridos, amigos, o póngalo ahí en su muro a ver quién se trepa a ver, para que bueno, empiecen a ver todos estos videos de La Voz del Pueblo van subiendo los números, van subiendo todo, nos emociona estamos a la mitad de la meta de, que pone YouTube para monetizar este canal entonces sí le pedimos encarecidamente que nos apoye ahí suscribiéndose, mucha gente nos ve los videos pero no se suscribe suscríbase amigo por favor es muy importante para nosotros llegar a la meta de los suscriptores que YouTube pide para monetizar estos videos y que se vuelvan de más calidad, obviamente Podría haber más infraestructura, más calidad. Eh, incluso a lo mejor puede salir un viajecito para hacer un en vivo ahí en la casa de Néstor o que Néstor se venga para acá, Querétaro. Hacer una dinámica ya los dos en el mismo lugar, en el mismo plano para eh, emitir esta, pues La Voz del Pueblo, que es un podcast, un programa especial creado para todos ustedes con mucho cariño. Ah, hasta ahí quedó. Muchas gracias por escucharme. Ahora sí me encargaré un poquito, Néstor. No, estuvo re bien, sí, porque al final de cuentas, pues sí, ahora sí que de, de los dos, no quiero decirlo, no voy a decir, es nuestro bebé. No, sí, al final de cuentas, el, la voz del pueblo nos trae muchas satisfacciones, nos trae mucha este, mucha visión a todos, a, a visibilidad a todos, para, a, a, tanto al emprendimiento de XHT web, como al programa Backtune, como al programa TIC, de relojes al programa a todo siempre que podamos mencionamos la voz del pueblo porque es algo que hacemos donde en verdad créanos que nos explayamos completamente porque nos encantan la, la, los temas que aquí tratamos o sea son temas que precisamente hablamos y si sí, nos, nos ah, sabes que sí sí sí sí sí sí y lo han notado las personas que se han tomado la molestia de en instagram o en twitter de mandar mensaje directo Primero, recordándome hasta de lo que me voy a morir, ya lo sé, soy insul in insulina dependiente, o sea, yo sé de qué me voy a morir, no necesitan molestarse, pero ya luego me dicen, es que ustedes dos siempre están de acuerdo, por eso, porque nos gustan los temas, por eso siempre estamos de acuerdo. Entonces, cuando tengamos un tema en que nos contrapongamos, lo van a notar, van a ver la onda. Así que, muchas gracias, en serio, de verdad que, que bueno que Francesco esta vez sí expresó toda esta onda, suscríbanse, participen. Comenten, compartan, y todo eso, y mientras más nos apoyen con esa onda, nosotros vamos a seguir buscando formas aquí en La Voz del Pueblo, buscando temas, trayéndoles información, y buscándoles dinámicas para que no solo sea el, la onda del, de que nosotros extraigamos, minemos su atención para las marcas, para que las marcas les, les, les pongan comerciales, y si imagínense que se ganan los 500 pesos, ya van a ver La Voz del Pueblo sin... Eh, comerciales, imagínense esa onda estaría buenísimo así que no olviden suscribirse y nos vemos la próxima emisión de La Voz del Pueblo ahí está, muchas gracias otra vez estimado Néstor, ahí quedó el tema amigos, esto fue La Voz de la Galaxia un programa de La Voz del Pueblo MX, nos vemos muy pronto, hasta luego bye